Adiós, adiós Me voy a un mundo mejor Perdón por todo el dolor Que sí hice pasar, perdón Sé que esto es absoluto y estoy cansado de retroceder Mañana estarán de luto por este dolor y no quiero escucharlo. Miedo y no disfruto esto pero lo tengo que hacer Son mis últimos minutos y no sé cómo gastarlo. Porque me cansé de mí, porque me cansé de todo De los gritos, los insultos y de sentirme tan solo No me arrepiento de nada, cargo demasiado odio Es el día de mañana vivo un nuevo episodio Porque estoy en este punto donde ya no vuelta atrás donde ya no importa nada y te mata la soledad qué difícil es vivirlo sin decirle a los demás qué sencillo es verlo todo desde fuera del cristal adiós adiós Quise pasar Perdón Siento como me libero Pero aún los veo ahí Abrazados a mi cuerpo Y no paro de sentir Que quise fue un error Por no decir que sí En mi mente doliamente porque solo pensé en mí. Por favor, no se preocupen, ya terminé de sufrir. En eso pensaba hasta hoy. En que los vi así me está matando cada lágrima que derraman por mí. Pero es demasiado tarde y nunca les pude decir que siempre quise verlos bien. Pero no supe cómo fue. Prate de hacer las cosas bien, pero no hallé el modo. de Y hoy no me siento bien. Me siento tan solo. Por favor, perdónenme por lo que yo no me perdono. Adiós. Adiós, me voy a un mundo mejor Perdón por todo el dolor que les hice pasar Perdón, adiós, adiós Uh awesome.